Muy buenos días amigos de YouTube, nuevamente soy yo Tapayans, y esta vez les voy a mostrar cómo descargar los activadores para Windows 7 cualquier versión. Lo primero que hay que hacer es ir al link que está en la descripción del video. Lo copian y lo pegan en la barra de su navegador favorito. Una vez que haya cargado la página, le dan en descargar, esperan los segundos, yo no lo agosto porque yo ya lo tengo. Una vez descargado, les aparecerá un archivo rar como este, le dan clic derecho y en extraer aquí, luego de haber terminado, les aparecerá una carpeta como esta, la abren y les aparecerán dos carpetas como esta: la primera es para Ultimate y la segunda es para todo. Nosotros abrimos la última, todo dependiendo de la versión de su PC. Una vez aquí abrimos la aplicación, esperamos a que cargue unos cuantos segundos. Y les aparecerá un pequeño recuadro como este. Aquí muestra las versiones de su PC. Le dan clic en el botón Install y el equipo se reiniciará, y cuando se regrese el equipo estará totalmente activado. Así como está activado mi equipo. Aquí está, dice Microsoft original. Bueno amigos eso fue todo por el día de hoy, no se olviden dar manita arriba y sus...